repugnantes y extrañas evidencias llegaron a mi correo. El mundo está lleno de cosas raras, desagradables, increíbles, desconocidas y precisamente hay muchas dudas sobre videos o imágenes que circulan en internet. Muchas de estas preguntas llegan diariamente a mi correo y hoy les mostraré algunos de estos casos. De las evidencias paranormales que me envían a mi correo, He escogido las tres siguientes. Algunas veces les podemos dar explicación, pero otras quedan en el misterio. Empezaremos con la evidencia menos desagradable. Esta nos la envió Iván Ruiz y me pide pueda explicar qué es la siguiente extraña criatura. Número 3. PES MONSTRUOSO Dentro del Instagram de Viral Globe se compartió este fragmento de video en donde vemos lo que parece ser un monstruoso pez varado en la playa. Los gigantescos dientes y descomunales colmillos no se asemejan a nada conocido que haya salido del mar. Su pequeño cuerpo a comparación de las gigantescas fauces no concuerdan con algún tipo de morfología. Pareciera ser uno de los aterradores seres habitantes de las profundidades que podemos ver por primera vez. Sin embargo, al ver el video, inmediatamente me di cuenta que tenía la apariencia clásica de las monstruosas esculturas de Juan Cabana, cubano que se dio a conocer en el mundo por sus impresionantes obras de sirenas. Las fotografías de estos seres míticos dieron la vuelta al mundo al tener detalles que las hacían parecer reales. Yo no recuerdo esas fotografías que espantaron a miles de personas alrededor del mundo y es que también los periódicos se encargaron de distribuirlas como si fueran reales A continuación les voy a presentar estas fotografías del escultor Juan Cabana sacadas desde su mismo portal para que vean que es el mismo pez Número 2. La horrible cosa. Toca el turno de la segunda desagradable evidencia. Pero la verdad es muy fuerte, así que si hay personas sensibles acá, les voy a pedir que mejor brinquen esta parte y pasen hasta la evidencia eh, desagradable número 1. En realidad iba a dejar el video que van a ver a continuación tal cual. Pero no quiero incomodarlos, así que lo he censurado por lapsos para que la gente, pues que pueda ser muy sensible, no le afecte y que algunos pues puedan ver de qué trata, porque si no, no van a ver nada al respecto de este video que también me lo enviaron al correo y la verdad es entre bastante, bastante desagradable y también un tanto triste. El video me lo mandó Ronald Amadeo y dice lo siguiente... Señor Oxlac Castro, buenos días, tardes o noches, ¿cómo está? En verdad lo saludo por el trabajo que realiza en YouTube. Me parece grandioso su canal y soy uno de sus admiradores. Bueno, en esta oportunidad le envío un video que me pareció raro y que anda circulando en las redes sociales y es sobre un extraño feto de cabra. En verdad me gustaría que usted investigue más sobre el tema y diga por qué ocurren estas cosas. Muchas gracias de antemano. Atentamente, uno de sus subs. Gracias, Oxlack Castro. Muchas personas al ver este tipo de evidencias se sorprenden, y es lógico, ya que no todos tienen la oportunidad de presenciar algo como lo que estamos viendo. Pero a pesar de que sea horrible, repugnante y deforme, solo se trata lamentablemente de una cría mal formada, de una cabra. Esto es algo que tiene que ver con la gestación del feto, no solo animal, sino también sucede en los humanos. Y efectivamente es monstruoso y desagradable a la vista, pero no deja de ser un bebé que lamentablemente muchas veces mueren al nacer. Número 1. La mano del duende. El primer lugar de esta noche es algo inesperado, algo que jamás se hubieran imaginado. El descubrimiento de la mano de un duende. Roberto Maldonado fue quien me envió el siguiente mensaje. Mi amiga encontró eso y quiero saber qué es. Lo intentó quemar y no le pasó nada. Dice que tiene pelos y que hoy en la mañana apareció. Las fotografías son insólitas. Una pequeña mano mutilada yacía sobre el suelo. Cinco dedos y largas uñas nos indicaban que aquella criatura había sido perturbadora. Pero más perturbador aún seguramente fue el cómo la perdió. Y la pregunta era, ¿de qué monstruo puede ser? En la segunda fotografía observamos la parte interior en donde vemos que tiene almohadillas, como nosotros solamente que más toscas. Pero la tercera foto es la más desconcertante, ya que tenemos de referencia un tenis, con lo que podemos comparar el pequeño tamaño de aquella criatura que le fue mutilada una mano. Por lo tanto, los chicos pensaron que pudiera ser de un duende. Es verdad que parece un descubrimiento insólito, pero si observamos mejor y buscamos una respuesta, podemos comparar esa mano con la de un roedor. Y este es es el resultado. Aquí podemos ver que aquella presunta mano de un duende, en realidad se trata seguramente de un ratón que muy probablemente por la noche fue cena de algún depredador natural, como un gato o una lechuza, quedando su mano como evidencia de aquel festín. Evidencias muy interesantes que en primer lugar pudieran haber parecido sobrenaturales. Pero al final de cuentas le hemos dado respuestas. Quizá en los siguientes videos encontremos cosas que debamos dejar en el misterio. Espero les haya gustado este video y les agradezco bastante a todas las personas que me envían sus evidencias paranormales. Enseguida les voy a recordar el correo a donde me pueden mandar todo ese material que tengan. Es oxlacastro.com Bajo este video les voy a dejar el link del evento en Monterrey OVNI Paranormal para que allá nos veamos. Y también les dejo dos links de videos ocultos para que vayan y los descubran. Mi nombre es Otla Castro y nos vemos en el siguiente capítulo.